Eran tiempos donde no brillaba el sol Oscuros caminos que no tenían dirección Días muy difíciles de recordar No quedaban fuerzas para continuar la esperanza, la vida cambió Llegaste a mi vida como un nuevo amanecer Por ti esta tierra juro voy a defender la llama que ilumina mi interior, tu sonrisa es fuente de eterna felicidad, tu inocencia me hace continuar, te prometo dar la vida por siempre cuidar, amor a la patria, nuestra historia y nuestra identidad. Vino nunca sola vas No.